A mí hace 10 días me atracaron, me abordó un muchacho ahí en el hospital, me dijo que lo llevara a la administración Álvarez, que me iba a dar 50 pesos. Yo lo monté inocentemente porque estaba dando vueltas por ahí, yo creía que ahí no era atracador. Entonces me dijo que lo llevara a la administración Álvarez, cuando él se apió allá en la administración me echó mano por aquí, por la suerte, y, y yo sentí que era un atraco, dije yo, yo salí disparado en el motor de una vez, y zapataleé el motor pues guayándolo, entonces él se me guindó de suerte. Entonces ahí cuando vio que yo me zapataleé, me empezó a dar con, la, con el revólver. Me, me partió, sí, me partió dos, tres veces en el casco por ahí, con el revólver. Entonces, yo ahí me maría un poco, pero seguí batallando con él. En una ya, cuando a lo último yo le, le di con el codo ahí, lo pude tumbar en una esquina. Y seguí cepillando el motor, pero el motor se me guayó. Se me guayó de lado y me tumbó el motor, yo quedé abajo del motor. Entonces ahí él fue y terminó con el revólver, me aportó con el revólver en la cabeza. Y yo dejé que se llevara el motor, porque... a identificarlo? Sí, el muchacho se llama Alex, yo le exhorto al que Alex me dio el motor, que trate de verse ahí en Telenor para que devuelvan el motor, un motor blanco, un supergato blanco, nuevo, que me lo gané yo sudando ahí, pelándome mi cuerpo, montando gente, hay 50, 50, 50, para que ese motor de 70 mil pesos. ¿Dónde ocurrió esto? Para que don Ale venga, eso fue en la organización Álvarez, ahí se montó en el hospital. Yo le hago un soltamiento al que le haya comprado el motor a Ale, el, de, el del barrio Las Flores, que devuelvan el motor por la vía pacífica. Andamos buscando el motor. La policía ya está haciendo su trabajo. Tienen un orden de arresto para agarrarlo. Y a Ale le va a ir muy mal. Y si la policía lo agarra por otro lado, pues ellos saben cómo son las policías. ¿Cuál es tu nombre? El nombre mío es Giovanni López. Yo quiero que me ayuden, el que le, él le vende el motor, que lo devuelva, que yo le devuelva el dinero que él le dio. Y así todo el mundo evitamos problemas. Y a Are, hay una cacería, Ale, en contra de tu co una cacería humana. Lo mejor es que te agarre la policía a ti, porque si te agarro yo con el coro mío, te vamos a muchar los dos brazos para que tú dejes de robar. Si tú quieres entregarte, bueno, te damos una segunda oportunidad que tú, tú digas que tú vas a cambiar y que te dejes de la calle. Nosotros te perdonamos, muy bien. Tú devuelves el motor y te quito la orden de arresto. Y no pasó nada, porque esto está bien difícil, este, este, este país. El gobierno no quiere invertir en los jóvenes para pues verlo en la calle atracando. Y ese es el problema, el gobierno quiere invertir y por eso estos jóvenes andan toditos locos ahí.